Bueno, hola gente, ¿cómo están? Eh, bueno, yo les quiero decir a todos que les deseo feliz año nuevo, que el otro año sea mucho mejor. Eh, bueno, le quería decir eso, amigos, y a mí yo tuve, eh, que no haya más alcohol, más droga, más nada. Eh, bueno, le quería decir eso porque yo mañana me voy de vacaciones con un par de amigos. Bueno, eh, eso lo quería decir, gente. Y no nada más, debería decir eso. Bueno, eh, que la pasen re bien todo con su familia, lo requiera todo. Bueno.